hola hola chicas y chicos de taller de lectura sanar el alma ¿Cómo están aquí saludándonos los de flores desde el puerto de la cruz méxico bienvenida claudia que viene bien camino muchas gracias a los chicos y chicas que ya están conectados y vamos a hacer la sesión número 3 de sanar el alma para lo cual eh, ya habíamos comentado con los chicos antes de empezar a grabar que algunos ya tienen el libro y bueno, para los que van a ver por primera vez esta, esta reunión, los que entraron por primera vez y los que lo van a ver en diferido, esa reunión se llama Taller de Lectura Sanar el alma y estamos leyendo, ¿qué estamos leyendo? Un libro que se llama Sanar el alma, que es este, Sanar el alma libro de Daniel Hinderman. Y les voy a leer la contraportada que dice, me enamoré del amor, la sabiduría, la belleza, la libertad, el shalom, la Torah. La Torah me enseñó que me enamoré de Hashem, que se ve en mí, del camino que sigue trata este libro. Sanar el alma debiera ser el título con más signos de exclamación y alerta que pongamos ante nuestros ojos todo el tiempo.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 Eso nos escribió Daniel, en la contra, Daniel Hinderman en la contraportada. Y esa es nuestra sesión número tres. Ya llevamos avanzado un poquito. Ofa, ¿quieres comentar algo sobre el avance que tenemos en sanar el alma? Bueno, vimos la, la, dos capítulos anteriores. El primero que se llama Libertad y el segundo Sabiduría. Es, es lo, que, lo que llevamos, y pues a mí eso poquito que, que hemos avanzado lo volví a repasar y me hizo, me resonó mucho más fuerte, eh, porque pues yo tengo algunas situaciones de salud, y finalmente esta, es, eh, me invita a ver cómo Hashem nos invita a la creación permanente, cada momento, cómo la naturaleza tiene su tiempo, su momento. y de alguna manera se va se va manifestando la vida en lugares donde a veces no nos imaginamos no como un campo que en algún momento del tiempo del año está seco y de pronto increíblemente florece y es frondoso pero en su tiempo en el misterio en el misterio de, de del creador se crea la vida y se renueva cada momento. Bueno, Hashem. Gracias, Sofía. Eh, fíjate que vamos a poner un, un punto en esto. ¿Sí me, ¿Sí me escucho bien? Ok. Sí. Eh, un tema, algo que comentaste, dices, como que en el tiempo del creador y todo lo demás, y está muy bueno, muy bueno, nada más que vamos a hacer un, una notita ahí, como un pie de página que diga, y que yo hago mi parte. O sea, yo hago mi parte mientras Hashem hace la suya, ¿no? Estamos como en un juego de... De, de saber encontrarnos en en lo alto con lo bajo, no con un aspecto negativo hablando de lo bajo, sino con la, el aspecto de la materialización, de la experiencia. Encontrar un punto en donde mi voluntad y la voluntad de Hashem hacen match y en este punto hacen un encuentro y hacen, como dice Ram Daniel, ahora cada hora, ¿no? Así que bueno, vamos a, a hablar de esto y más en este día en este taller lineamientos del taller vamos a leer algunos de los capítulos de los de las páginas no capítulos porque estamos en el estamos apenas en, la, en el prólogo o en la introducción vamos en el punto 3 de la introducción vamos a empezar con esto y eh, aclaraciones no se trata de taller de lecturas de dar una clase sobre esto en el sentido de que no voy a poner a hablar y hablar y hablar. Y tampoco se trata de que las chicas o los chicos que comenten vamos a juzgar su percepción del, del libro. Porque al final de cuentas, cada cabeza es un mundo. Cada uno de nosotros estamos desarrollando y siendo creables en nuestro propio mundo. Y eso es lo que somos capaces de expresar. Como en algunas otras instancias les digo expresamos hasta donde nos alcanza y donde nos alcanza es para bien eh, eh, más adelante en este libro de sanar el alma de Rattan el Hinnerman vamos a ver que hay por lo menos cinco fases, niveles o grados del alma que adentro tienen otros subgrados, pero eso lo vamos a ir más adelante tema que cada uno estamos en el grado que estamos y es para bien entonces hay que valorar, asumir, percibir, recibir y estar conscientes de este momento, espacio, tiempo. Eso lo vimos en las, en las sesiones anteriores que estamos viviendo y está bien. O sea, a veces decimos, ay, pero es que llegué tarde, ¿no? O es que ya tengo 50, 40, 80, 90 y apenas me estoy enterando. Todo es para bien, todo es para bien. El momento es perfecto. Además, recordemos que el tiempo es una ilusión, es una ilusión lineal de lo que realmente es no lineal. Y bueno, vamos avanzando. Pueden adquirir, haciendo un comentario sobre el libro de Daniel, Sanar el alma, lo pueden adquirir por Amazon, de esta manera que le llega así impreso lo pueden adquirir también eh, de manera digital que es un poco más económico que impreso y ya lo imprimen ustedes como el de Ofe, a ver Ofe enséñanos el tuyo que ya imprimiste pero prende tu micro para que la cámara lo active Lo imprimí porque a mí me sirve mucho este, hacer notas como esta ¿no? por ejemplo en el momento de y volver a leerlo y integrarlo en el alma, en el corazón muy bien, muy bien y yo también lo tengo impreso, o sea no todo pero bueno aquí tengo algunas hojas porque todo igual que fue ando haciendo anotaciones y pues no voy a estar rayando esto ¿no? así que estamos haciendo taller Sanar el alma como base el libro de Ram Daniel Hingerman Sanar el alma que está aquí también les quiero presentar otro de los libros de rap Daniel que ya me llegaron por eh, que ya tengo impresos este preciosísimo tesoro de los tesoros que se llama también oh, este preciosísimo es este como una escalera de conectar con el con la paz con shalom completitud crédito y es maravilloso recomendadísimo también rap daniel tiene un taller que dio un taller grabado de sabiel que lo puedes adquirir en la plataforma que está ahí en el, digamos el catálogo de ese curso que él lo dio que se llamó taller de esa piel y tenemos otro que este que me había llevado se llama siete mujeres profetas este para las chicas la verdad es que nos vamos a, a identificar y resonar con cada una de las mujeres que estuvieron aquí mencionadas en el libro de la Daniel eh, Débora Miriam Sara Hanna Abigail, Hulda, Esther y bueno está muy interesante ese de las mujeres profetas muy muy muy muy interesante te vas a, vas a resonar bastante y vas a decir ay sí sí soy no es como a veces ponen ahí sí soy bueno así vas a decir sí soy y otro este es el que no les había mostrado este me llegó apenas a, o sea bueno apenas no ayer verdad pero a, después de la segunda sesión este me llevó también lo pedí por Amazon y se llama el arte de soñar el mundo me gustan la, las contraportadas el, la contraportada de este dice sueños que anuncian sueños que abren puertas y desafían, sueños para saber y sueños para no saber sueños sagrados sueños en los que caben todos los sueños sueños en que sueño y el sueño que me sueña en su sueño estoy por fin despierto pasa trabalenguas pero ya saben que rap daniel es un poeta tremendo y se inspira para escribirnos divinidad en en bonito no así que bueno gracias a rap daniel por todo esto que nos escribe eh, toda esta manera que tiene de investigar estudiar y ponerlos en palabras sencillas y simples las cosas que a veces no se nos hacen fáciles como estudiar la Torah directamente o estudiar el Soar ¿no? imagínate y también les tengo que decir que Ram Daniel estaba escribiendo el libro que se llama En la senda del Soar, un preciosísimo libro que va a estar hablando de, justamente de alguna de las secciones de cada parasha en referencia a un pasaje, un punto del SOAR que RAP está desarrollando. Y la presentación de ese libro va a ser el 8 de mayo, justo en la Juba Homer, eh, o previo a la Juba Homer, y tema que vamos a estar presentándolo con ayuda del Eterno en ese día. Ahorita lo pueden adquirir igual en, en Ground Road por preventa y creo que también en Amazon en preventa. Así que bueno, si se te complica mucho esto del Amazon y las plataformas y no sé qué, me escribes a mí, y me dices, a ver, la verdad que esto se me enreda, no sé nada, ayúdame con eso, con todo gusto, con todo cariño, te ayudo a adquirir el libro. Ahora, una cosa importante para el tema del taller, si por alguna situación no puedes adquirir el libro, que digas tú de plano que yo no puedo, porque... Este libro está en 26 dólares. No, este no le impreso. El digital, la versión digital está en 26 dólares. Este, ya no me lo acuerdo los otros, pero bueno, eh, este es el que está en 26. Y el SOAR, si más no recuerdo, está en 28 la preventa y va a estar en treinta y tantos en, después, de la, después de la presentación. Pero bueno, si de plano dices, tú ves que se me complica mucho la existencia. No significa que la verdad, con todo mi corazón te digo, no, te voy a regalar el libro. Pero puedes estar en el taller. Puedes estar en el taller escuchando lo que vamos leyendo, lo que vamos comentando. Y que quiera Hashem, el Eterno, el Creador, eh, la matriz Divina, la latiscuática, Cuántica, el Prana o Dios, si quieres decirle bendecirte con sustento para poder adquirir sabiduría. Así que, pues está en el taller, aunque no tengas el libro, y cuando te sea posible adquirirlo, será maravilloso. Del tema de, por otra parte, también antes de empezar con el tema, quiero decirles que estamos haciendo también aportaciones voluntarias que llamamos SEDACA, que es Justicia de aportaciones voluntarias por los talleres por las sesiones del taller que se hacen los aportes directamente al paypal del rap daniel general y los que se rasgan las vestiduras porque les digo que den aporte pueden rasgárselas si quieren está bien todo siempre es para bien pero un día van a comprender como yo comprendí un día, porque yo también me rasgaba las vestiduras, ella decía, ay, ¿por qué? Sí. Hay una frase que, que decíamos en la religiosidad, ¿no? Lo que recibes de gracia, da luz de gracia. Ay, sí, qué bonito. Ajá, sí, pero no. O sea, sí, pero no. O sea, sí, pero hay un intercambio siempre. Así que, bueno, conforme vamos haciendo conciencia, reconocimiento de lo que nos ayuda, entonces somos capaces de poder hacer aportes y yo te estoy pidiendo que le mandes mil dólares puedes hacerlo con todo gusto cien mil un millón de dólares euros cheque o, sea o lo que quieras pero si no eh, si no este te es posible puedes hacerlo de poco en poco no diez dólares veinte dólares cinco dólares lo que sea posible mientras que en tu intención sea aportar por la labor de lo que hace rap daniel al estar escribiéndonos el libro por ejemplo estuvo escribiéndonos este libro por un año un poquito más de un año se tardó escribiéndolo entonces eh, pues el tema obviamente los recursos que tiene cuando vende los libros cuando vendemos los libros o cuando hacemos los talleres pues eso también le ayuda a tener el sustento para seguir haciendo lo que hay que hacer así que Muchas gracias a todas las chicas y los chicos que sí comprenden eso y que sobre todo les es posible apoyar, ayudar y sobre todo ser justos dando lo que tienes tú, pero que lo pero que le corresponde al otro. Así que aquí tenemos todos los libros. Estos no son todos, son todos los que yo tengo impresos. Me falta impreso, lo tengo en digital, uno que se llama... Siete maravillas de la medicina divina, otro que se llama siete señales de tránsito divinas, otro que se llama, este, algo así de, un montón de respuestas para un montón de preguntas. Esos no los tiene, más disponibles para, en impresión, por eso no se los muestro, pero cuando los tenga, seguro los voy a comprar, con ayuda de Shem. Así que bueno, ya estamos acá. Muchas gracias a todos los que ya se conectaron, a Ofe, a Pau, a Naye, a Roy, a Claudia, a Eli, a la otra Claudia. Muchas gracias por estar y bueno, que este, esta sesión sea de mucha bendición, mucha ayuda, mucha conciencia para todas y cada uno de nosotros y que podamos seguir sanando el alma. Así que, Ofelia, ¿qué tal si nos ayudas a empezar a leer el punto 3 que dice de la salud así con sencillez? Sí, con gusto. Yo aspiro al estado de Brut, de creabilidad en dichas tres dimensiones, la del cuerpo, la del tiempo, la de la conciencia. Y vamos a hablar de sanar el alma, porque si sanamos el alma va a resultar que hemos puesto a andar la maquinaria capaz de sanarlo todo. David Ben Joseph decía, y yo com y comulgo con él, que la esencia de la salud está en la alegría. Que la alegría es la fuerza fundamental de un sistema inmunológico sano. Y no perdió oportunidad de mostrarlo, en libros como En Vida, en Integridad Ejemplar. Cuenta, cuenta en uno de sus libros de cuando trabajó en un servicio de salud y era invierno y estaba lleno de resfriados y gripes. Y llegó un día a su puesto de trabajo y se dirigió al médico de turno a saludarle con un abrazo. El médico lo frenó en seco y, le, y dijo que no se acercase, que él estaba engripado y no le quería contagiar. Pamplinas, retru, retrucó David y desafió. Para mis anticuerpos tu gripe no representa riesgo alguno. El médico le respondió con una larga arenga acerca de cómo los virus estos se contagian por vía de la respiración y por vía de la saliva. Y entonces, entonces tuvo que interrumpir su explicación y quedó en blanco, atónito, porque David, entre tanto, aprovechó la distracción y rápidamente metió un dedo suyo en la boca del médico y luego lo llevó a la suya propia y lo chupó y se echó a reír. El médico no podía con su estupor y le advirtió que se preparara para estar innecesariamente enfermo mañana. Y David le dijo, yo soy un hombre feliz y no hay virus que pueda con la felicidad. Al día siguiente, el médico estaba en su casa, enfermo, con fiebre alta. David, como todos los días, acudió a su trabajo con estado de excelencia, de excelente salud y de ánimo. Vivimos un tiempo en el que el discurso oficial habla sin cesar de la salud del cuerpo, de una salud extraña, sórdida, artificial, dependiente, sin alma. Ese mismo discurso que quiere crear una transmunabilidad de seres biónicos, de hombres prótesis, esa salud del cuerpo que apoya mutilar cuerpos para asemejarlos a los del otro sexo y no tiene problemas con matar fetos en los vientres de sus madres. Creo que ASCO cuadra bien para intentar explicar lo que experimenta mi alma instintivamente ante lo recién descrito y tanto más. Y el asco sabe mal, y sofoca, y produce dolor, y si ahí es donde estoy, será desde ahí que me toque retornar a un estado de brut, a una conciencia de shalom. En general, el estado de enfermedad se ha vuelto más propicio que nunca. Las almas enferman, por ejemplo, por el miedo a lo desconocido, pero también por traumas originados en modo en que nos relatamos la historia a nosotros mismos. Y el modo en que nos relatamos la historia nosotros mismos depende del mapa del laberinto que adoptamos por el viaje. ¿Qué sistemas de mitos y símbolos y valores elegimos, conscientemente o no, para que nos acompañen en la travesía de interpretar nuestro mundo y nuestra vida? Dependiendo de qué sistemas utilicemos, vamos a, ver más a, estado, vamos a ser más proclives a un estado de, la, de salud o de enfermedad del alma. Si elijo para conducir mi vida un sistema de instrucciones secas que me dicen cómo actuar, qué elegí y cómo conducirme en todo, es, como, es poco probable que sea feliz, especialmente si me planteo preguntas. Eso es lo que sucede en las, con las instituciones eclesiásticas, en las religiones que erigen estructuras de autoridad en el dogma, desatando el pensamiento que allá lejos, en el hondo, le dio lugar si lo que busco en vez es un sistema de pensamiento que me conduzca a formular las preguntas correctas, las necesarias, y desde ahí hallar respuestas o que me conduzca directamente a ver las respuestas para desde su buena interpretación adivinar las preguntas, si encuentro un sistema así, voy a ser mucho más feliz en términos de que voy a vivir en shalom con lo que me toca, con lo que me sucede y mi alma va a prosperar en salud". Entre todos los sistemas de referentes que las tradiciones antiguas nos proponen, he elegido personalmente la cábala. y aunque el afán de conocimiento me ha llevado a surcar caminos también muy lejanos de ella, aprendiendo el arte de resonar, experimento una enorme gratitud por haber sido guiado hacia la profundidad del Torah, de muy joven, tal que ahora puedo desde allí seguir ten tendiendo puentes, y a la vez cuento con un lenguaje completo y suficiente para el camino que me proponga recorrer, propongo recorrer. Enfermedad es lo opuesto de salud, y salud es un estado de aptitud para lo que venimos a hacer en esta vida. El alma no llega aquí enferma, sino munida de las habilidades o inhabilidades requeridas para el camino que le espera. Si entendemos enfermedad como expresión de algo que no está bien en el alma, diremos que el ticún, enmienda que tenemos a realizar con un cuerpo en este mundo puede ser representado como un modo o faz específica de la sanación del alma, lo que presupone que todo tiempo que no, no estás en shalom, tampoco realmente en estado de salud. Bien. Gracias, Sofe, Muchas gracias. Antiga, de, antiga. Eso, de eso que leíste, algo que te haya hecho así como clic, resonado, bueno, todo, ya sé, pero algo, <ríe> todos nos vamos así como, ¡ay! ¿No? Todo, eh, pues, el, ese estado de bruto, de creación, de, de alguna manera tener el alma, creo que no tener el alma, tener el alma sana, ¿no? En una energía, en concordia, en, en armonía, pues de alguna manera creo que mi espíritu puede estar de alguna manera también en esa armonía y en esa luz. Y, y pues el cuerpo no tiene cabida para la enfermedad porque mi, mi vibración, mi cuerpo, mi actitud es de felicidad, de creación, de servicio a la vida, ¿no? Muy bien. Gracias, Sofía. Creabilidad. Eres creable. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Paula, Roy, Claudia, Eli, la otra Claudia, sobre este punto. ¿No se escucha muy viciado el, el audio? Pues ya, sí, sí ¿verdad? Ah, bueno. <risa> Está bien, cuenta, cuenta. Todavía no llego. Este, pues yo, yo a mí, a mí lo que me brinca y me llama mucho la atención. Ya se te cortó. Paula, ya se le cerró. ¿Ya se te cerró el micro. Ah, ahí está. Este, ya, sí. Eh, a mí me llama la atención esa parte porque yo, yo, siempre, yo siempre tenía, sí tenía esa duda de, de verdad hay daños al alma. Y una vez que hay un daño en el alma, yo tenía en mente que eso es irreversible porque, pues, el alma, ¿quién la puede tocar? Se supone que nadie, ¿no? Pero este, pero me llama la atención que aquí dice que una vez que logras hacerlo, eh, habrás encontrado como la llave, la llave maestra para, para sanarlo absolutamente todo. Y eso, eso, eso es lo que más me llama la atención y me brillaron los ojos porque, pues imagínate tener esa llave y saberlo hacer. Muy bien, gracias, Paula. Vamos, sí. vamos a seguir comentando sobre eso. Gracias, Pau. Bueno, eh, fíjate que una, una, una de las cosas que quiero añadir, aclarar, comentar sobre el tema del título del libro Sanar el alma. En realidad no se trata de sanar el alma. Ay, ¿Cómo? <risa> ¿Cómo que no se trata de sanar el alma? Sí, pero no. Todo es una paradoja. Todo es siempre sí, pero no. Porque el alma es como... Ya vamos a ir viendo en el libro más adelante que hay cinco grados o niveles del alma que están Nefesh, Ruach, Neshama, y, y, y hayá Yehida. ¿Ok? Y... Cada uno de estos, digamos, niveles o grados, son grados del alma a los que vamos nosotros accediendo, dependiendo de nuestro proceso evolutivo, ¿de qué? No que... No que Aire, la... Aire. Diga. Perdona, una pregunta. ¿Qué valdría preseleccionar el libro del Camino del Zoar? Luego te digo porque no tengo el dato aquí, Roy. Vale, luego me pasas el link porque lo, lo va a coger mi amiga Dayana y queríamos saber el importe y cómo hacerlo, porque como ya seleccionado, como seleccionado, sabes, pues no sabemos. Gracias. Sí, gracias Roy. Bueno, entonces, el, tenemos, decimos que tenemos por lo menos cinco niveles o grados o fases. Del alma, que no están enfermas como tal, sino que no tenemos nosotros acceso consciente, digamos. Es como que tienes un tesoro, pero no eres capaz de descubrirlo. Así que Sanar el alma, nuestro libro precioso que nos hizo Rap Daniel, Sanar el alma, de lo que trata es ayudarnos a ver, a tener la capacidad de ver. ¿Y cómo vamos a ver sin saber? Ay, me encanta cómo combinan las palabras. ¿Cómo vamos a ver sin saber? Tenemos que saber para poder ver. Entonces, de lo que trata este libro es que nos da puntos, pautas, datos para habilitar nuestra capacidad de percibir eh, que hay que ver cuáles son nuestros puntos ciegos para poder digamos ser capaces de percibir al alma entonces el alma como tal es pura y está sana lo que hay que sanar realmente es nuestra percepción en nuestras en nuestros cuerpos mentales en nuestro cuerpo este nuestra parte consciente inconsciente subconsciente y todo lo demás para poder percibir entonces tenemos una distorsión en la percepción del alma y eso es lo esa distorsión es lo que hace que nosotros no tengamos esta capacidad de de creabilidad y entonces en esta capacidad de increabilidad nos distorsionamos y hay una hay unas frases en los salmos que me gusta mucho que dice bendice alma mía al eterno y no olvides ninguno de tus beneficios esa me gusta mucho y en algunas otras eh, escrituras o autores antiguos dicen que toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma sobre cada uno de los de los cuerpos digamos o de las fases de los de los reinos el reino el reino mineral el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, y bueno, quinto reino que es el reino genical, que no hablamos de esto, pero bueno, en los cuatro reinos básicos que nos enseñaron en la escuela, en la primaria, ahí, ¿no? Entonces, todo es creable, las plantas son creables, el mar es creable, los animalitos son creables, y nosotros como pináculo o estrella de la creación, como los seres humanos, fuimos formados por Hashem para eh, digamos, gobernar, reinar sobre el mundo, pese a quien le pese y le duele a quien le duela Entonces, nosotros tenemos que saber hacer eso. Entonces, fíjate sí, que los animalitos son naturalmente creables. No he visto un animalito que se queje por tal cosa, ¿no? Y ellos son lo que son. Entonces... Si bien el otro día mi hijo me dijo, me enseñó un, un mapa o algo así que le habían enseñado en la escuela y me dice, ¿y por qué se creen muchos si nosotros también estamos dentro del reino animal? le digo, porque nosotros también, o sea, los seres humanos, estamos dentro del reino animal. Le digo, si estamos dentro del reino animal, nada más que tenemos algo que los animales no tienen, que es capacidad de pensar, capacidad de hablar, ¿no? entonces Estamos sobre los animales en ese sentido, aunque a veces la verdad es que nos comportamos peor que, un, peor que un mono, ¿no? Así que con todo respeto y amor a los monos dentro de su parte, de su, de su el punto que les toca en la creación. Así que eso, la, eso quería aclarar sobre de qué va el tema de sanar el alma, es en realidad sanar la percepción. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el tema? Si no, pueden levantar su manita cuando quieran comentar algo, ¿ok? Bueno, entonces hay una parte que me llamó la atención a mí que dice sobre el tema de la felicidad, cuando David le dijo, Yo soy un hombre feliz y no hay virus que pueda contra la felicidad, con la felicidad. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿A qué le llamamos ser feliz? Vamos a poner intensos. ¿Qué le llamamos ser feliz? A veces le llamamos ser feliz a que la vida, el creador, el cielo, el cosmos, como quieras decir, te concede todos tus caprichos, ¿no? Te concede todo lo que se te ocurre y así como con varita mágica, el helado que de fresa que quieres ahora, ¿no? Y entonces eso me va a hacer feliz. Así que en realidad van mucho más allá. La felicidad no está en lo que vas a tener o adquirir, o a comprar o a regalar o a lo que sea, sino en apreciar lo que sí estás teniendo, adquiriendo, compartiendo, disfrutando en este momento. La capacidad de asumir tu experiencia, porque mira, cuando nosotros no asumimos la experiencia, cuando estamos nosotros, o sea, estamos en este momento, en esta hora, 5.40 de la tarde, horas México, planeta Tierra, yo estoy en el, en el continente americano, en México, en el puerto de Veracruz, y entonces que yo diga, no, yo quiero estar en España, o yo quiero estar en Israel, o yo quiero estar en Argentina, o yo quiero estar en, bueno, ya ni siquiera otro país, a lo mejor quiero estar en Ciudad de México, ¿no? Que está a 600 kilómetros de aquí. Entonces no no estoy donde estoy, ni estoy asumiendo la situación que estoy viviendo, la experiencia que estoy teniendo, y entonces me llevo una fase de estar rechazando la experiencia. Y el rechazar la experiencia te va a ser digamos infeliz entonces cuando te pasa lo que te pase que te pegaste con el dedo chiquito en la cama que te dio gripe que te dio lo que sea no hablando de enfermedades del cuerpo digamos que te dio gripe que se te quebró un pie lo que sea cualquier cosa asumir la experiencia que lo que está pasando te va a informar algo lo que está pasando son nada más digamos que el creador, el creador que creó a lo creado, ahí me encantan las, las frases, eh, te está mostrando y poniendo en pantalla gigante lo que hay que observar. Porque, a ver, ¿de qué estamos hablando que, que trata todo el tema? Trata todo el tema de observar. A ver, dice Eli, que nos escribió, felicidad es agradecer todo lo que tienes y que acontece en tu vida. Pues cuando te das cuenta, todo tiene un propósito. Así es. Muchas gracias, Eli. Y abre el micro, Maye. Cuéntanos. Yo creo que, ajá, ya me ganaron un poquito. Yo creo que estábamos, cuando no estábamos en estos grupos, <ríe> estábamos mal enfocados con lo que es la felicidad, porque sí, justo lo que tú decidas, de que crees que eres feliz cuando, tú, cuando lo que tú quieres sea como tú quieres y cuando tú quieres. Pero ahora y creo que la mayoría de los seres humanos viven en referencia externa a lo que les pasa, a decir, soy feliz o no soy feliz. Pero como bien dices tú, ahora que estamos en este grupo y que podemos ver que todo lo que te pasa es para bien, pues ya lo ves desde otro enfoque, ¿no? Ya aprendes a, como aprendes a, a observar desde otros ángulos y de otra manera, pues ya no eres infeliz. Porque ya no estás como añorando, así como los demás, ¿no? Ay, ¿por qué no tengo esa casa? Ay, ¿por qué no tengo ese carro? Ay, ¿por qué no tengo esa vida? Sino que más bien dejas de observar lo que está allá afuera y empiezas a observar lo que tienes que observar, que es lo que está adentro, para darte cuenta tal vez en qué te estás atorando, tal vez en por qué no te está funcionando algo y a qué es a lo que tienes que ponerle como más atención, ¿no? Yo así es como veo que sería la felicidad. Más bien estar como más en ti, no? Más, más atento a lo que eres y estar como en ese camino. Así lo veo yo. Gracias, Naye. muy amable. Así exactamente, resueno totalmente con todo lo que dices. Y fíjate que, eh, hablando de este punto, de la, de la referencia externa y lo que supongo que es la felicidad, o lo que me hace feliz, o lo que me pone alegre, qué es lo que va a hacer que mi sistema inmunológico esté, digamos, fuerte. Eh, decía... Decía Maga, Maga, decía Maga la sesión pasada, decía, pero es que yo no sé... Digamos, hablando de la dualidad, del bien y del mal, ¿no? Yo no sé qué está bien o qué está mal. O sea, ¿qué quiere decir? Yo no sé cómo, cómo definir que esto tal me va a hacer feliz, que esto tal no me va a hacer feliz. Vamos a empezar con lo básico, básico, básico, que también lo dijimos en la sesión pasada. Es que tenemos que tener algo que es punto número uno. Torah. Y ya dijimos que este taller no es un taller de religión. Ni de dogma, ni de paradigmas, sino es un taller en donde vamos a ir conociéndonos y reconociéndonos en quién somos como creación del Creador, uno y único, y ir, digamos, andando en estos pasos. Ahora, ¿cómo voy a saber? Pues tengo que hacer referencia a Torah, y justamente esto viene muy bueno en el tema que me ha resonado bastante en estos días sobre una sobre la parasha que, que tuvimos esta semana que pasó de la parasha y que en éxodo 20 donde marca digamos los mandamientos del eterno hacia la humanidad o hacia el pueblo le bueno, no hablamos de los preceptos de no y de los otros y así, porque es un enredo, pero realmente todas las instrucciones son para todos, nada más que unos se apegan a la fácil <ríe> y otros se verás como es. <coughs> Ahora, ¿cuál es el punto? El punto antes de todo el listado de, de, de reglamentos, leyes y no sé qué, que es genial. Me leí ahí que decía algo así como, yo soy tú, Elohim, que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. ¿no? Y eso es una traducción en español porque en hebreo, ya sabemos que no es hebreo, pero me imagino que en hebreo dice algo más tremendo, ¿no? Pero bueno, hasta donde me alcanza, ya dijimos, hasta donde me alcanza es, yo soy tú, Elohim, que te saqué de Egipto de casa de servidumbre vamos a quitarle lo de saque de Egipto ser de casa de servidumbre hombre y vamos a quedarnos nada más en el yo soy tú el ogín, tú de ti tuyo y eso me hizo así como un punto de wow qué interesante porque el creador que te creo ocupa y requiere un vínculo contigo una relación en vínculo que se va desarrollando justamente por medio de tu alma, por medio de la percepción de tu alma. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí en el libro de sanar el alma que dice con las religiones que dicen estructuras de autoridad, dogma, bla, bla, bla, bla, todo este tema del dogma, que haces las cosas porque te dijeron, porque ya toca o porque se va a enojar el pastor, el sacerdote, se va a enojar el el rabino se va a enojar mi mamá, mi vecino, quien sea se va a enojar, pero o me va a ver feo, ¿no? Estás haciendo las cosas, te voy a decir como en el reino animal, como un como un como otro otra especie que no habla ni piensa, porque no tiene esta conexión con lo divino en que es. Entonces, ¿qué es lo principal principal? Yo soy tú, Elohim establecer este vínculo con el creador y no y no y no quiero y voy a decirlo tal cual no se trata de que ahora que hay todos los caminos llevan a roma y que no sé que no es cierto no todos los caminos llevan a roma de todos los caminos llevan a israel el eterno son lo único y punto se pueden desbaratar todos los que no no piensan eso ni creen eso porque no se trata ni siquiera de creer ¿eh? no se trata ni siquiera de creer porque la creencia, fíjate, la creencia, cuando tiene ausencia de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento, esa tal creencia es vana y no sirve absolutamente para nada. Yo he pasado añísimos en, en las religiones, en donde por más que me desbarataba diciendo, haciendo y diciendo lo que me enseñaban en, en el dogma, pues no pasaba nada con mi vida. O sea, seguía en esa sensación y en estas experiencias de escasez. ¿Escasez de qué? Escasez de salud, escasez de dinero, escasez de amor. Escasez. Y como Rab una vez nos explicó, o, o, o les comenté que me comentó algo así como, cuando hay escasez en la sh el Shalom huye desfavorido Entonces, ¿cuál es la característica? Principal de que en realidad estás teniendo un vínculo con el creador, tu creador, mi creador, desde alguna de las capas de tu alma. Y cada una en su propio proceso evolutivo de conexión con cada capa del alma. La experiencia que estás viviendo, o sea, el resultado de tu vida. Y, y eso va al tema de que Raph Daniel nos escribió más adelante que dice... Y esto nos va a hacer formular preguntas correctas, las necesarias, y desde ellas haya respuestas. Ahora, ¿cómo voy a hacer preguntas? Yo le comentaba el otro día a alguien, le decía, no sabemos preguntar, porque voy a preguntar desde dónde, voy a preguntar desde mi imaginación, desde mi ignorancia, desde mis anhelos, mis deseos, en referencia externa desde lo que aprendí en la tradición, en la cultura, en el dogma, en la religión, o quién sabe dónde, o que me dijo el vecino, o la vecina o mi comadre, o voy a preguntar desde el libro de la creación que es la Torah. Entonces, la Torah es maravillosa en, si la ves sin dogma, si la ves sin religión, si la ves sin paradigma, la verdad es que es el, la guía, para cómo conducir tu vida, cómo conducir mi vida, y ahí es probable que quieras y puedas hacer preguntas correctas, como dice Rap Daniel. Pero en realidad te voy a decir más que las preguntas. Voy a decir algo trágico. Más que las preguntas, que luego nos ponemos de preguntones, ¿por qué a mí o por qué no a mí? La respuesta, fíjate, tan, tan. tan, tan la respuesta es tu realidad la realidad es respuesta respuesta a qué a una pregunta que tú no sabes conscientemente pero una pregunta que se funda en tu inconsciente en las capas de tu alma para que tú adquieras esa experiencia pero como tenemos tantos tantas capas en nuestra alma tenemos tantas capas el nefesh el ruach el elhamal, no y adentro de esas otras capas y así como tenemos tantas capas, eh, de pronto pensamos que la capa que manda o la que dirige la experiencia es la capa, por decir, vamos a entrar muy a fondo en eso más adelante, la capa del nefesh, ¿no? la capa del cuerpo con todo lo que implica. Y no, no, porque si bien es una capa buena, una capa importante porque todo siempre es para bien, realmente hay también divinidad en cada una de estas. Así que, vamos a ir viendo esto poco a poco, paso a paso, pero la realidad que te está pasando es tu respuesta. Así que más bien, cuando te pase algo, pregúntate a ti, ¿cuál es la pregunta que me dio esa respuesta? ¿Qué me estoy preguntando? Y esto tiene que ver mucho con el tema de los pensamientos y cómo estoy operando mi mente y qué me pregunto y qué no me pregunto durante el día. Me decía una chica, el, en alguno de esta semana, me decía, es que no tendría que preguntarme eso, sino que decía, ay, y si se me poncha la llanta, y va, y de pronto se le poncha la llanta porque se metió en un bache. Entonces, nos hacemos preguntas de esas. De, ¿Por qué no haces la pregunta de, y si me voy de viaje a Nueva York? No, <ríe> pero no, no, no, somos especialistas en hacer preguntas trágicas y esas preguntas de, y si sí, esto, pero en, en temas negativos. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Preguntas? Que no hagan preguntas, ya les dije ahí sí. <risa> no es cierto. Este, ¿Comentarios? Sí, yo sí, mi pensamiento es fatalista. Bueno, tiende a ser fatalista aún, maestra. Estoy en esa parte de precisamente saber formular. Bueno, Paula, pero bueno, vas aprendiendo, porque ya estás siendo menos... Fíjate, Paula, una infidencia de Paula. ¿Sí, ¿Ya te das cuenta que eres menos preguntona? Sí, ¿Por pues sí, ¿Por? sí, porque digo, no, mejor a ver, me voy a poder meditar porque si no me van a mandar a la chingada. Pero fíjate que... Entonces, es... sí. esto, esto... Gracias, Paula. Fíjate que esto, Paula... También es para bien. Fíjate que Paula también está aprendiendo a dejar de preguntar, preguntar, preguntar, preguntar, preguntar. Y a veces cosas que la verdad me pregunta, cosas que no le contesto. O sea, la de en Visto. Y ya. Y ya sé que de pronto de decir, ¿por qué no me, por qué no me contesta? Y todo su drama y así. Pero ya lo está superando. Porque fíjate, hay respuestas, es algo interesante, hay respuestas para las cuales no somos recipientes. O sea, a lo mejor yo tengo la pregunta de decir, ¿qué sería ser millonario? Por ejemplo, ¿no? Hablando de esto, ¿qué sería ser millonario? Pero resulta que esa pregunta, no como una cosa de yo quiero, yo quiero, ¿no? Sino como una cosa de, ¿qué sería? Bueno, ajá, ¿qué sería? Y esa respuesta podría venir, pero resulta que no eres vasija, no puedes contenerlo. O sea, no puedes contener esa respuesta. ¿Me estoy explicando? Entonces hay que ir preparando vasijas para la respuesta. Espero ser suficientemente clara con esto. Y sí, si sí yo... es cierto. Perdón, perdón, nada más, nada más una cosa, o sea, sí es cierto, yo eh, sí, como que solía preguntar por, a veces también incluso solo por preguntar y por querer tener una respuesta. Pero como tú dices, puras respuestas al aire porque ni siquiera era la respuesta que necesitaba o, o para ese acontecimiento. Entonces, termino, he terminado por, por, por pulir un poquito más a lo mejor mi percepción y dejar de juzgar. La verdad es que eso de entrada ya, ya me quita un poco el estrés y me da un poco más de paz para dejar de pelearme con las respuestas que quiero, a mi manera, a mi conveniencia, sí, <risa> sí la verdad. Gracias, es que sí, sí, sí, Poner, nos ponemos todos velitos porque decimos, es que quiero que esto sea así, así y así, a mi modo, porque así lo quiero, ¿no? Porque así, por, no, no, no, y déjate tú, oro por eso, ¿no? Me pongo a orar por eso. <risa> eso me da una risa. Entonces, espérate, ¿qué cosa estás tú orando, pidiendo, vocando? ¿no? ¿Qué es para ti? ¿O es para la, qué es lo que Hashem quiere de ti? ¿Se acuerdan que tenemos varios puntos? ¿Qué es lo que Hashem quiere? Todo es para bien, ¿no? Y no, no, ¿cómo era el primero? El primero es, así el Eterno lo quiere. El segundo es, todos para bien. Y el tercero es, ¿qué quiere Hashem de mí? Normalmente no nos preguntamos, ¿qué quiere el Creador del, de ti? Tú eres, el, tú, eres la, tú eres el creado, tú eres la criatura creada. Entonces, a veces somos tan chistosos, por decirlo de alguna manera, que nos queremos poner, querer ponerle a darle instrucciones al Eterno de lo que debería ser nuestra vida, ¿no? Y sí, pero no, porque tienes que entrar en un punto de resonancia y que seguramente, te voy a decir, cuando tú sabes quién eres, para qué estás encarnado en este planeta, etcétera, etcétera, entonces eso, ese anhelo tuyo, esa vocación, ese gusto, esta pasión, esa fuerza, seguro, seguro, seguro, seguro va a resonar profundamente con la causa por la cual el Eterno te hizo encarnar acá. Me estoy explicando porque estás manifestando lo que eres en realidad. Entonces, dejas de pelearte con las circunstancias porque sabes ver. Entonces, de esto va todo este asunto de sanar el alma, ir sanando la percepción de ti mismo, la percepción de las capas de tu alma, que eso vamos a entrar después. Y hay una parte aquí que, que ya es la última parte que me gusta que dice, Enfermedad es lo opuesto de la salud, de salud, y salud es un estado de aptitud. Fíjate, no, no va en resonancia lo que dije ahora. Eh, para lo que venimos a hacer a esta vida, el, el, el, el rap Daniel Ginerman nos escribió esta frase: enfermedad es lo opuesto de salud, y salud es un estado de aptitud para lo que venimos a hacer a esta vida. O sea que, paso número uno: tienes que ser apto. Para hacer lo que viniste a hacer. Si no estás haciendo, vas a trabajar, en cosas, ¿verdad? Si no estás haciendo aquello para lo que viniste a hacer, entonces estás tocándole la puertita a la enfermedad, a la no salud, por decirlo de alguna manera, no? A la no salud, salud y enfermedad. Entonces, el alma no llega aquí enferma, sino munida de las habilidades e inhabilidades requeridas por el camino que le espera. Me encanta esto, inhabilidades, porque también hay que reconocer para lo que no soy apto. Por ejemplo, imagínate que yo esté en mi necedad diciendo quiero ser bailarina. A los 53 años se me ocurre de pronto, porque medité y no sé qué hice, que quiero ser bailarina. No tengo ni el cuerpo, ni la edad, ni la, ni la elasticidad para ser bailarina, pero resulta que ya me puse a orar 40 días y 40 noches, o sea, ves, no, o sea, no todo, <ríe> no todo es orable, tienes que ser, uh, tienes que saberte, saber quién eres tú, con las habilidades y las inhabilidades, después dice que si entendemos enfermedad como expresión de algo que no está bien en el alma, y ya se me borró esto, esta es la impresión. A ver, déjenme ver. Como expresión de lo que no está bien en el alma, diremos que el Tikkun enmienda que venimos a realizar con un cuerpo en este mundo, puede ser representado como un modo o faz específica de la sanación del alma. Lo que presupone que todo tiempo que no estás en Shalom, tampoco estás realmente en estado de salud. Y cuando hablamos de salud, fíjate que no solamente estamos hablando de salud del cuerpo, estamos hablando de salud de las tres básicas de la humanidad, que es salud del cuerpo, sustento económico y amor, o sea, sanidad en los vínculos, sanidad en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, sanidad en la capacidad de tu vida, de la supervivencia, en los recursos económicos y demás, y la sanidad en los vínculos, empezando por el vínculo de los adultos más importante, el vínculo de pareja. Y de ahí los hijos, los padres, etcétera, en círculos concéntricos, hasta el mundo, ¿no? Entonces, cuando no estamos en shalom, completitud, plenitud, tampoco estás entonces en estado de salud. Y ahí termina nuestro capito, nuestro punto número tres que dice de la salud así con sencillez. No sé si logramos hacerlo sencillo, ya el rap Daniel nos dirá que no lo hicimos muy sencillo este, este punto, pero que sea para bien. ¿Algún comentario antes de pasar al punto cuatro? A ver si Nayeli ya está para, para leerlo. Voy a ver. Nayeli, ¿ya estás para leer? Ya, nada más díganme porfa qué página es. En el libro impreso, en el libro de las copias es la página 51. 51. Y en el libro, en el libro impreso sería. A ver, te digo. La página. Es igual, es igual al, al de PDF. ¿Al de PDF es lo mismo? ¿El 39 que el 51? El PDF es la 51. Ah, voy. Bueno, en lo que nos preparamos para la página 51 que va a empezar a leer Nayeli. Gracias, Nayeli. ¿Alguien quiere comentar algo? Acuérdense que es taller y no es examen. O sea, no todo. Pues, aquí estamos al revés de como del juzgado. Aquí no todo lo que digas será usado en tu contra. Al revés. Pues yo, yo sí, yo sí. Esa parte de lo que es la salud a todos los niveles en tu vida, ¿Sí? se me hace súper importante porque, pues, es que, ¿cómo puede ser? O sea, yo, yo, a lo mejor yo todavía me, todavía me, me enredo porque, pues, dicen, es que comienza primero por tus relaciones, la relación contigo, luego la relación con los que te rodean, los principales, ¿no? Por ejemplo, los papás. Los que te dieron la vida. Sí. ¿Cómo puedes cómo puedes, cómo, cómo puedes, ser saludable? ¿Cómo puedes conseguir ser saludable cuando a veces son personas tóxicas? O sea, ¿cómo consigues esto? Bueno, a ver, vámonos por partes. ¿Cuál es la primera relación que dices tú que hay que poner atención? Conmigo. Ponte en tache bueno bueno o sea pues es que bueno eso es que eso es lo que dicen no o sea bueno, yo sé pero que ahora lo que dicen, qué dice la bueno, Torah? qué no, dice la Torah? Pues no a la, no no no no no con a la mía. Vamos con a la guía de los de los ignorantes <risa> a la Torah, sí cuando no sé nada voy a la Torah no pues a la, t de, acuerdo. de acuerdo yo soy tú el ojín que te saqué de la de Egipto de casa servidumbre sí paso número uno número uno uno uno uno con Con la divinidad. No estamos sí. hablando de dogma, religión, ni hermana Paula. No, no, no, no. Estamos hablando con el punto eh, de, de creador, esta energía creadora por la que, que sostiene todo el universo, que te sostiene a ti, a mí, a los crédulos, a los incrédulos, a los creyentes, a los no creyentes, a los buenos, a los malos, a los malvados, a los todos. Ese punto de... Creabilidad, justamente, fíjate qué tremendo, el creador crea y el creador es el único que puede crear, avisó. Entonces el creador crea y nosotros somos creación del creador. Entonces, lo paso número uno, antes de ir a hacer la paz con el tóxico o la tóxica, ya sea pareja, hijos, este, padre, madre, hermanos o lo que sea. Tienes que establecer un vínculo con lo divino en que eres y lo divino que hay en ti. Cuando tú empiezas con ese vínculo, mira, casi, casi que te lo firmo ante notario. Si tú tienes un vínculo de verdad, verdad, verdad, verdad, todo lo demás se va acomodando poco a poco, paso a paso. Y si no se acomoda, seguro es parte de una enmienda, una experiencia. Que, le, que el Eterno puso en tu trama sagrada, no para sufrirla, sino para asumirla o experimentarla. ¿Me explico? Ajá, entonces sería mejor dejar de pelearme. Por favor, de pelearme. por si deja de pelearte. Así que bueno, muchas gracias, Pau. Ok, ok, gracias. O la sufres o la disfrutas, es tu elección. Y ya mejor pa' qué te peleas, luego dices... ¡Oh! Y ya mejor te calmas y dices, no, sí, ya. Pero bueno. Bueno, Nayeli, muchas gracias. Si quieres, comienzas a leer el número cuatro del hilo triple que no se romperá. Sí, comienzo. Punto cuatro del hilo triple que no se romperá. Y dice aquí como un. Sub, el subíndice dice: dice Coelet, es decir, Eclesiastes 4:12, y el hilo triple, la cuerda de tres hilos trenzados, no pronto fácil, se desconectará. Y así hemos traído aquí tres hilos conductores que trenzados entre sí nos iluminarán el camino. Continúo con la lectura. Tomamos la cebolla y vamos liberando cáscara tras cáscara de ella para en su núcleo revelar autoconciencia, conciencia de la propia alma. Estamos buscando la sustancia de la identidad que nos da un sentido de todo. Nos vamos a volver de tres series de conceptos, de metáforas, cada una con cinco elementos. La que vamos a usar como guía se compone de cinco figuras. Cinco hombres paradigmáticos representando etapas en el crecimiento y la evolución en el ticún de cada quien hasta llegar a quienes somos y a quienes tenemos capacidad y oportunidad de ser. El primer paso es Adam, el primer hombre que inauguró dos mundos, diez generaciones más tarde, y solo en uno de ellos, Noa, Noé, que empieza todo de nuevo, pero de un modo distinto, porque el mundo fue aneg anegado por las aguas y la vida, casi extinguida, y entonces él tiene que tomar... Por materia prima, un mundo devastado y darle forma de nuevo. Diez generaciones después, Abraham, a él toca dar forma a un mundo espiritual nuevo, a un mundo de conciencia distinta que produce conducta y caminos de vida en conexión con lo divino. Entonces, Moshe, Moisés, que va a conectar mundos, va a conectar arriba y abajo, y hay que entender su innovación y cómo se siente Moshe, la mayor parte de sus días con lo que hace. El quinto lugar, el personaje prototípico del Mashiach Mesías, el primero que va a estar contento de veras. Si viéramos todo en una línea cronológica, más provisto que lo que vemos en realidad, como un camino a lo hondo. Estrato dentro de estrato de nuestra propia conciencia, al modo de la cebolla, vamos a buscar el modo de llevarnos a nosotros mismos a esa conciencia de Mashiach, insinuada por Rabbi Shneur Salman de Eliadí, fundador de Jabab Lubatich Lu en el Tania, cuando dice que hay una chispa en el alma de Mashiach en cada quien. Y dice el, el, el pie de página, en el contexto de su estudio, él dice explícitamente en cada judío y creo correcto referirlo en nuestro contexto a que todo quien elige la conexión, el anhelo del retorno al uno en el pacto de la Torah. Cuando estudiemos a nuestros personajes paradigmáticos, vamos a hablar en paralelo de los cinco estratos del alma. En algún punto vamos a hablar del alma particular, de cada alma, incluso de esas cosas que como si el alma que hay en toda criatura, como en una piedra, por ejemplo. Y cuando estemos en el tope de la escalera, como si fuera, vamos a estar en conciencia de uno, que de lo contrario no estaremos en el tope de la escalera, ni aún como si fuera. Vamos a ver cómo Adam tiene que comenzar desde Nefesh, de lo más bajo, lo más extremo, que tiene que entenderse con un mundo material inimaginable desde el mundo sutil del que proviene, y tiene que hacer cosas físicamente, y sus hijos tienen que tener ocupaciones físicas, y de paso suponer o intuir o darse cuenta que se puede también dar final a la vida, lo que no ocurriría en el mundo de lo sutil. No va a trabajar un estrato inferior a ese en el espíritu, porque en el momento de la debacle se va a encerrar en el arca y dice el pie de página. En hebreo la teiva te que a más de arca significa también vocablo, palabra, de ahí que Noach se refugia en la palabra divina. Lo mismo ocurre con Moshe, Moisés, al ser abandonado sobre el Nilo en una teiva de conexión con lo, su, la supervisión divina. Continúo con la lectura. Nos vamos a encontrar a Noach trabajando en dar forma de nuevo al mundo de lo denso y lo físico a tu mundo de lo denso y de lo físico, y el trabajo, trabajo empieza en el arca, esto es en la palabra que nos va a ayudar a hallar qué impide, hasta ahora, mi shalom perfecto, y como esta nueva etapa me ayudará a remediarlo, y aquí vas a conectarte con el nivel o capa de Ruach. Eh, tiene unas letras... Ay. No sé, ahorita no es, no sé, se me fueron las letras. Toque okay, este, y Reish, este va y espíritu con la sintonía de Tiferet, que conecta arriba y abajo. Vamos a hallar a Abraham produciendo una revelación colectiva, una revelación que ocurre en la Neshama. Nun, Shin, em, Mem, eh, se me fue esta. Ay, ¿cuál es? Hey, hey hey interior al ruhah y que solemos llamar alma o ánima porque esta relación con lo más sutil de nuestra vida física con la respiración que se llama en hebreo neshamá a la que está asociada la visión espiritual y así como moshe lo vamos a hallar en la vitalidad perfecta que da vida a todo en el nivel de haya que es bueno Digo las letras o no? <risa> no. En el alma, la vida misma. Hayah ya no es un estrato individual del alma. Moshe encarna el alma colectiva de todo Israel y así revela la torá que es el árbol de las vidas y fuente y objeto de toda vida. Moshe, en la conciencia de Yahad, da vida con la torá a todo Israel, en un primer paso al Israel que tiene por cometido trascendental vivificar con la Torah a la creación toda, poner el árbol de las vidas al alcance de todos. Amashia es un alma de todas las almas, lo vamos a hallar en el yeh, Yehidah, la unicidad donde la conexión es de unidad perfecta, donde la conciencia de ti es indistinta de la de nadie más, puesto que te sabes uno que comprende todos los unos, al modo en que el remolino autoconsciente tendría conciencia de ser el río mismo, adaptando la forma singular del remolino. En paralelo con estas dos series, vamos a recorrer una tercera, que es la concatenación de los mundos, que a otro mundo de la misma cebolla se invisten unos en otros, y los vamos a recorrer desde afuera hacia adentro, que es como lo que llamamos usualmente de abajo hacia arriba solo que en casi todos los órdenes del conocimiento lo que llamamos abajo es en realidad afuera y lo que llamamos arriba es en realidad adentro, y eso tampoco es literal o exacto, porque no hablamos de algo espacial, solo que lo representamos así para que nuestra conciencia pueda imaginar, concebirlo, comprenderlo. La concatenación de los mundos alude a como si, a, si fuera transitar la escalera de Jacob, cuyo pie se asienta en la tierra y cuya cabeza está en los cielos, y ángeles de Elohim suben y bajan por ella. Esta alegoría es muy importante porque ella explica que en la conexión entre arriba y abajo, que es adentro y afuera, los ángeles primero suben y después bajan, y no al revés. Así, este abajo en que soy, contemplo la realidad desde lo divino que hay en mí, y entonces traduzco, puesto que en este mundo en que vivo, sea este lo que realmente sea ilusorio u objetivamente real o representación virtual. Mi trabajo es de cuerpos y tiempos y distancias y visión de los ojos, del mundo de la acción de Ashiach, donde ocurren cosas y se, eh, se suceden. El mundo en que no se ve la idea platónica de silla, sino una variedad de embarcables de sillas posibles que responden a la idea fundamental de silla. En este mundo de la acción, los ángeles suben y después bajan. Y dice aquí en el en el pie de página tratamos esto en, con profundidad en el libro de alto de soñar, en el capítulo de Hester que trata del sueño y ya continúo. Empiezan desde mí, desde la tierra, desde el mundo denso en que las circunstancias se modifican en continuo en que yo dependo de mi capacidad de entender de verdad quién estoy siendo y a dónde va todo esto. Desde esta realidad, los ángeles, los emisarios, la información va primero desde mí hacia los cielos, hacia la conciencia, una profunda que recibe de mí lo que hago con mi cuerpo y mi tiempo y con mi conciencia en el mundo de la acción y lo recibo en como si fuera plegaria, más como expresión volutiva que como acción consumada. Lo que yo hago por mí, por medio de todo lo que pienso y siento y digo y hago en este mundo, toda mi industria resuena desde lo divino que hay en mí, en lo divino que soy y su representación fiel vista desde lo divino es lo que retorna a los ángeles que descienden de retorno hasta mí. Tengo que aprender a comunicar desde el mundo de Ashia, de la acción en lo múltiple y denso y sucesivo, en primer término, hacia el mundo interno a él, el que llamamos yetsira formación, cuyo nombre sale de sura forma y de cir eje de rotación de un plano que da lugar rotando en torno al eje es de a la sustancia y por dentro de él tengo que llegar al mundo de briá creación donde la propia idea surge Nilo ni y dentro de este al mundo... Se te cerró el micro, Naye. ¿Dónde? ¿Te quedas? ¿Se te cerró el micro cuando dijiste emanación donde apenas podemos imaginar? Voy, voy, voy, voy, voy. Después del mundo de Atsilot, se te cerró el micro. Emanación, donde podemos apenas imaginar la emanación de la materia prima, de que se componen las ideas como si fuera y por fin hacia adentro del todo. Al... Otra vez se te cerró. Cadmón, ¿me escuchas ahí? A la Adam Cam... Cadmón. Sí, sí, sí. El hombre Adelante. Que el arquetipo de todo, la forma esencial de una creación entera en términos de todo lo que hay. Otra vez se cerró. ¿Qué eh, le pasa a tu, a tu equipo que se cierre? Cuéntame. Es que me está entrando una llamada y la estoy, la estoy bloqueando. <risa> ah, okay, ok, ok, Ok. A ver, dice: dejemos a la ciencia confirmar lo que nuestra Torah nos ha enseñado. Al principio antrópico propuesto inicialmente por Brandon Carter ante la Unión Astronómica Internacional en 1974, es una teoría que se refiere a la observación de que las leyes físicas y constantes del universo parecen estar precisamente ajustadas para permitir la existencia de vida inteligente. Esto sugiere que el universo fue creado de manera que permitirá la existencia de la vida en un lugar que la vida sugiera como un accidente en un universo aleatorio. Aunque nuestra situación en el universo no es necesariamente central, es necesariamente privilegiada en algún grado. Expresa Carter, la vida en la tierra y la presencia del hombre guarda una estrecha relación con el origen del universo, con su mucha edad y su enorme tamaño. El universo es porque el hombre existe en su historia del tiempo. Step Walking lo expresó así, vemos el universo de la forma que es porque si fuera diferente no estaríamos aquí para observarlo. En Cábala, por fin, Adam Kadmon, el hombre primordial, dará forma y cometido a la creación como totalidad. Y Otra vez se cerró. Que la, cúspide, que la cúspide del proceso creador es el hombre cuya forma de, a, le habilita al portal divinidad. De algún modo podríamos decir que el principio antrópico, es una forma científica de expresar la idea de Adán Kadmon en Cábala. ¿Le sigo? Sí, ya casi sí, acaba sí. el punto. Sí, sí claro. Cuando, sí, yo sí, lo sí. Trabajo, cuando yo lo trabajo dentro mío, si lo que me planteo como objetivo es comprender lo divino en sí, será el balde todo lo que haga, y no entenderé nada, más si tomo el mapa y lo uso para bucear, hacia dentro de mí, entonces voy a comenzar lentamente desde mi acción hacia los patrones, las formas comunes, a cómo actúo en general, hacia la idea que recibe detrás, cómo acciono a los estímulos que recibo, esas constantes que parecen grabadas a fuego en, el, en la conciencia, que hacen que separemos instintivamente entre lo que tomamos por normal y lo que no, y cada paso adelante es de autoconocimiento hasta ese punto en que la conciencia de uno me comprende por completo. Entonces soy integralmente uno. Tengo comunicación perfecta entre lo que me hace pensar como pienso y sentir como siento y los mecanismos a, a cuyo través elijo cómo reaccionar y qué actitud tomar. Adquiero salud del alma y seguramente la salud espléndida de mi alma va a resonar en salud. También de, de, también de mi cuerpo, es, y va a resonar en salud también de mi cuerpo. Ahí termina el punto. Gracias, Naye. Esta del triple hilo y, y que no se romperá, esta fase de la explicación del libro de Daniel Kinderman, yo sé que para muchos es como chino básico, ¿sí o no, Naye? Sí, no le agarré mucho, solo que hay que estar como muy en ti. Todo lo que, para, lo que costó, lo que costó este, la verdad. Bueno, es que en realidad es más que una cuestión en la que hay que hacer una metáfora que podamos comprender. Es una guía de cómo es, va a estar redactado el libro Sanar el alma y cuáles son los puntos que vamos a ver. En el tema de los arquetipos, ¿no? Los arquetipos de los personajes que Rab Daniel tomó como base para la elaboración, redacción del libro. Y bueno, tenemos entonces a Adán con toda su explicación, tenemos a Noach, a Abraham, a Moshe y a Mashiach, ¿ok? Entonces, vamos a, después vamos a entrar a cada uno de los pórticos, el pórtico de Adán y así todos. Pero en esta parte, en este punto, el Rataniel habló de los mundos, que en la Cábala se dice que hay cuatro mundos y el mundo del Adam Kadmon, que es el mundo de Asia, el mundo de Yetzirá, el mundo de Mería, el, el mundo de Atzilut y el mundo de Adam Kadmon, digamos de abajo hacia arriba. Que tiene que ver el mundo de Asia con el mundo de la acción, el mundo de Yachira con el mundo del habla, el mundo de Beria con el mundo del pensamiento, el mundo de Atsilut con la nada infinita o emanación, y el, el, con, el, con la nada infinita, y el adán katmon como el hombre primordial y así, pero esto no lo vamos a explicar ahora porque es muy complicado para, para hacer una. una explicación sobre eso, ¿no? Vamos a decirlo en general, que se corresponden también, como rablo quiso explicar, a eh, fases del alma. Entonces, el mundo de Asia, que es el mundo de la acción, que es este mundo y que corresponde a la seguridad de Malhut, que quiere decir reino, ¿Cuántas veces nos dijeron? Es que el reino de los cielos, ¿no? Cuando te vayas al reino de los cielos, o sea, ya que te mueras va a estar lo bueno. Pues no, noticias, les aviso de una vez que nos enseñaron mal o, o sorpresa, no es cuando te mueras. <ríe> es aquí, en el mundo de la acción, en el mundo de Malhut, este es el reino. Malhut significa reino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Divinizar toda tu vida, divinizar tu casa, divinizar tu divinizar tu cuerpo, divinizar tus pensamientos, tus sentimientos, todo, todo todo lo que eres, eres, tienes y, to, y lo demás. Entonces, el mundo, de la, silla, el, el mundo de, de la acción, que pertenece a la sefirah de, de Malhut, va a, a resonar con la fase del alma que es el Nefesh, que ya nos comentó Rab Daniel aquí, y que se conecta con Adam. Entonces podemos poner Adam, Nefesh, Malhut, Acción, Asir. Luego tenemos a, a quien sigue, Noah. Noah, en el mundo de Yetzirah, el mundo del habla, que se corresponde al Ruach, que puede decir como aliento o espíritu. Um, va Noah ahí, con la explicación de lo que dijo de Noah. Y después tenemos a Abraham que está en el mundo debería, que corresponde al pensamiento, que tiene que ver con la esfera divina, con la comprensión, y, ahí, es la, y ahí, ahí está relacionado con la Neshama, o el alma divina, y ahí estamos hablando de noah, ¿no? O, o bueno, creo que no era noah, pero bueno, estoy explicando eso porque no recuerdo cómo lo relacionó el rap, pero... El pórtico de Abraham también. Entonces he tratado de explicar nada más los mundos y en qué va relacionado. El vería, pensamiento, vina, neshama. Atsilut, la nada infinita. Atsilut es, es emanación, formación, creación y acción. Eh, con jokma tiene que ver con sabiduría. Tiene que ver con el alma divina, jaya. Y por último, Adán, Adán Kadmon, que también habló de eso que está en la sefira de Keter, y que tiene que ver con la Yehida, y tiene que ver ya ahí, ya con Mashiach, que tiene que ver con la Ejad, que tiene que ver con la unicidad, y cero de separatividad. Entonces, tenemos cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tenemos en Yehida, va a ser Mashiach, ahora sí ya lo voy a decir bien, corrección, en, en Yehida tenemos Mashiach, en Haya, tenemos a Moshe. En Neshama tenemos a Abraham. Me equivoqué hace rato. Asumo que me equivoqué. Baruch Hashem por los errores. Los errores nos dan oportunidad de ser Teshuvah. Y Ruach tiene que ver con um, Noach. Y Nefesh tiene que ver con Adam. Entonces, podemos hacer una tablita. Nayeli es ex experta en hacer tablitas. <ríe> Nayeli es experta en todo. Para ver cómo va el asunto, ¿no? Así que de eso trata en realidad el capítulo, el punto cuatro, como una explicación de qué va relacionado con qué. Y estas, vas a decir, bueno, como tengo un alma, tengo cinco o cuántas tengo, ¿no? Bueno, no es que tengas cinco almas, este... Son, como, son cinco fases, que incluso en el cuerpo también estamos así. O sea, también nosotros somos un reflejo del mundo de, la, de todos los cuatro mundos. Entonces tenemos um, unos mundos que están, digamos, en esta parte del cuerpo, en nuestra parte del pensamiento, otros mundos que están en la parte del habla, otros mundos que están en la parte de la acción. Y cada uno de estos van concatenadas esto habló de la concatenación de los mundos, ¿se acuerdan? que como el alma también va concatenada, el nefesh el ruach, el neshama, y ejida, solo que vamos desarrollando estos niveles, estos niveles del alma, son como grados que vamos adquiriendo y cómo vamos adquiriendo cuando somos capaces de observarlos, entonces cuando nosotros estamos sanando el alma, estamos sanando nuestra capacidad de percibirnos a nosotros mismos, a lo que somos en realidad eh, de modo divino, en resumen, vamos a ser capaces de percibir la divinidad que somos. ¿ok? Como este cuerpo físico es la vestimenta del alma, le llaman los sabios, la vestimenta del alma. Y entonces tenemos Nefesh y Ruach, digamos los básicos, eh, que todo el mundo estamos ahí conscientemente, aunque no sepamos la nomenclatura o la teoría. Y vamos desarrollando nuestra habilidad para conectar con la Neshama. Y bueno, la Hayá y la yejida Imagínate que Moshe estaba a nivel de Hayá. ¿Se acuerdan que hemos leído, hemos leído sobre Moshe en otras ocasiones? Y este Moshe es tremendo, ¿no? Así que, modo Moshe. ¿Quién ya está en modo Moshe? Bueno, para entrar a modo Moshe podemos leer este libro precioso que es... Isabel, aquí es Modo Moshe, Isabel, Inocencia, en donde, fíjate que el Modo Moshe me encanta, súper, súper recomiendo, no sé cómo decirles en español, no sé hebreo, voy a aprender <risa> que tengan este libro, que es maravilloso y aquí vas a aprender um, cuál es el carácter y todo lo demás de Moshe y la escalera de pasos, digamos para esa bielarte que sería conectarte con esto divino en que eres hasta llegar a un punto que es el nivel más alto que es 616 en este libro de raptán y Sabiel donde dice Hamakomi valeje en el eterno suplirá tu carencia o el eterno suplirá tu escasez y si suple el eterno la escasez quiere decir que entonces por consecuencia resumen tenemos shalom, completitud, plenitud, abundancia, salud, creabilidad, etc. Así que bueno, hasta ahí. Eh, no hagan preguntas, <risa> ahora esas veces no hagan preguntas, porque vamos a hacer una tablita que les voy a hacer esta tablita así como en fácil para tener como una guía sin entrar en mucha profundidad del tema de qué es cada mundo ni nada de esto, porque esto no es el propósito del taller. Si nos vamos a irnos a modo fácil de irnos conectando con todos estos aspectos de nuestra alma, ¿ok? Así que, ¿hasta ahí algún comentario que no sea tan sofisticada la pregunta? Que no sea tan sofisticada la pregunta, que podamos avanzar. O sea, no me pregunten en qué es el mundo de Adán, cadmón o así, todo eso, porque no vamos a entrar en eso acá. Acá estamos hablando de las fases o niveles del alma. Claudia, adelante. Abra tu micrófono. Buenas buena tardes, mucho gusto. Este, Yo de <ríe> me hice así como que clic clic de eh, la lectura pasada, ¿no? que al final le, dis, le comentó usted a una de las chicas que no se enoje. ¿Y cómo le hace uno para no enojarse? Porque, híjole. Oh, no. <risa> Eso me hace así como que clic, clic, de que me checa, ¿no? Me checa bastante. Porque también la parte de que dice que si las cosas no salen como tú quieres, ya te enojaste. O sea, a su mecha, parece que me estaban aventando muchas piedritas. <risa> <risa> bueno, gracias, gracias, Claudia, gracias. Gracias. El, el tema del no enojarte, Mira, te voy a decir una cosa que digo siempre en mis charlas y en mis grupos privados. Acá no se trata, ni tampoco en el taller de Sanar el Alma, se trata de ponerte la mascarita sagrada, la mascarita de hipócrita de no me enojo. No, no, no, no se trata de ponerte la máscara del santo e ir por la vida con cara de mustia, dijera de mi madre, ¿no? Ay, es que ya no me enojo y no sé qué. No, no, no. Se trata de que cuando estés enojada, cuando estés como que sacando esta emoción, porque esto es característica de, del Ruaj, ¿no? Estas emociones desbordantes y todos todo estos enredos emocionales. Observarlo, observarlo sin juicio. O sea, no te culpes por ser enojona, sino observa, observa. A ver, ya me enojé porque tal cosa. Y entonces, el otro, te voy a decir una cosa interesante que te puede ayudar el tema de la observación. El otro no está tratando de hacerte enojar aunque parezca, está tratando de hacerte que te veas tú. Entonces, mirar qué está pasando en el otro, o sea, por ejemplo, una persona dice es que me molesta porque no es, este digamos, no es, un, es una persona traicionera, un día me dijeron eso, de una persona, es que no me molesta porque me traicionó, porque yo confiaba en ella, y no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, ¿y tú eres, eres traicionera también? No, oigan, no. Le digo, bueno, no sé. Solamente estoy diciendo que tú pongas atención en que si el otro te traiciona, ¿en qué punto te hace resonancia la traición a ti? ¿Cuántas veces has traicionado tú? o ¿Qué te hace a ti ser traicionable? Eso está tremendo y es terrible. <risa> Esas cosas que cambian la página, no quiero saber. Si me mienten es que soy mentible, si me engañan es que soy engañable, si me traicionan es que soy traicionable, si me, hacen, si me hacen enojar es que soy enojable. ¿Qué significa? Que tengo un punto de resonancia con eso. Entonces en realidad el otro debería mandarle flores, agradecerle y, y, y darle un ticket para que se vaya a tomar un café, porque te da la oportunidad de verte a ti. Pero como estamos tan ocupados de ver al otro traidor, al traidor, a la traidora, al que me hace enojar, al que me engaña, al que me miente, al que, al que, al que, al que, tarán, sigues viendo en referencia externa. Y si estás viendo en referencia externa, no estás, por conclusión, viendo en referencia interna y no estás yéndote a los puntos de poder estar conectando con esta sanar el alma que ya dijimos que no está enferma sino capacidad de observarte observar tu alma no algo así nadie adelante con tu micro espero ser suficientemente enredada para esas respuestas sí fíjate que justo eso que, que comentas ahorita yo también me había pasado algo así en mi en mi vida de maldito no así de maldito porque de sentirme engañada y, y traicionada, ¿no? yo así ¡ay! Ya sabes, ahí está echando maldiciones y todo. Y ya después yo... Pero ya sí se te pero ya sí se te Sí, ya pasó algo, pasó un suceso en donde la neta yo también de alguna manera traicioné y dije, ¡ay, no! Pues sí. O sea, dije, mejor me callo. Por eso es que decía, ¿no? Es bien difícil el no juicio, porque yo decía, mejor me callo, me dejo de estar de de ridícula haciéndome la, la, la sufrida la que según la yo me la hicieron sí la la que según yo me la hicieron y estoy igual o peor y empecé a decir si sí. es cierto o sea todavía hay mucha mierda de mí pero dije bueno ya ya lo vi ya tengo que pasar la página no me puedo atorar esto me hizo darme cuenta que yo también soy eso, que debo de dejar de enjuiciar más lo que hay en mi entorno, lo que hay en la gente y poner más atención en mí para ver qué es lo que tengo, lo que tengo que, porque ni siquiera sé si es modificarlo, ¿sabes? Al final te estás reconociendo desde todos tus puntos, desde lo que eres, porque si sí eres eso, aunque no te guste verlo y aunque digas, hijo, ¿qué mierda soy todavía? ¿O soy una basura? Porque a veces me toca reconocerlo, digo, pero es lo que soy. O sea, no puedo despreciarlo, ni puedo decir, no, no, porque soy. O sea, es algo que está dentro de mí, ¿no? O sea, Entonces, serás hasta que mutes, hasta que mutes, de verdad, tú. no fingiendo, poniéndote mascarita de eso. Ándale. ¿No? Hasta que... Bien, de eso se trata, sabes, en realidad, sanar el Ajá. alma y sanar tu percepción de quién eres tú, de eso trata sanar el alma. Hasta ahí, Iván, qué bueno que dices eso. ¿Qué? A ver, cuéntame. ¿Qué ya, Ay, yo sí, iba hasta sí. ahí, yo iba hasta en el, yo iba en este, ok, eso es lo que soy, pero no, pero no me gusta, hasta ahí iba. Si hay algo que no me gusta, ¿cómo lo cambio? Porque no lo puedo cambiar desde lo externo. Entonces, ahorita que lo estás diciendo, podrías volver a decirlo por, de la mutación, porque hasta ahí me quedé atorada. Exacto, porque mira, vamos nosotros en un proceso evolutivo, vamos mutando, no cambiando. con una persona pretende cambiar y dice voy a cambiar porque ya me lo dijo quien me lo dijo no o sea, me lo dijo la Torá ya para acabar pronto me lo dijo ajá te lo dijo pero pero no porque no vas a cambiar nada hasta que en realidad no sea una mutación interna acuérdate que nosotros estamos como dijimos en el principio la realidad informa y la realidad y la experiencia informa quién realmente eres tú quién realmente soy yo. Entonces, no, no, no, no, el punto no es tema de cambiar, sino mutar. ¿Qué pasa cuando de pronto, con cosas tan simples, y sabes qué pasa que tienes que poner, vas, vas en un proceso evolutivo en el que eres tan observador, tan observador, tan observador, que cuando viene alguien y te hace algo o te dice algo, antes de empezarte a pelear, a discutir o a decir, dices, a ver, ¿qué de eso tengo yo? ¿Por qué? Tenemos que aprender algo y poner atención. Somos razonables, razonables. Entonces, si viene alguien y, y se comporta de una manera contigo que para ti puede ser odiosa, ¿no? Puede decir, pero ese tipo cómo se atreve, ¿no? O esa tipa cómo se atreve. Pero resulta que, a ver, espérate, ¿y yo cuándo soy así? O con quién soy así y por qué soy así, ¿no? Y cuando te <ríe> digo que me pasa, me pasa, me pasa. Cuando de pronto te das cuenta que dices, oye, pero si yo soy así o peor, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que la persona vino en resonancia con quién eres a mostrarte en pantalla gigante y en píxeles así en Zoom, así eres ahí de cita. Y yo digo, ¡ah! Sí. Y entonces eso... No significa que esté ni bien ni mal, solo acontece, dijeron por ahí. Solamente si eres capaz de asumir eso y vivir con eso. Si no eres capaz de vivir con eso, entonces, que a lo mejor no es ni siquiera, o sea, no es de que, no, habla como quien dice, no estás infringiendo ningún mandamiento, pero es algo que no te agrada, entonces tú vas a poner más atención en. Si sí, soy así, no soy así. Agua, Ay, por favor, por favor. Adelante. Hola, yo entré tarde, pero bueno, ahora justo estoy escuchando. Escúchame, eh, porque justo hoy hablamos de este tema acá, eh, de la traición y eso. ¿No puede ser también que si vos no, no te ves nada ahora, no puede ser la traición una de las heridas de la infancia? Porque con las personas que estábamos hablando surgió eso, dije de tu niño y eso, va, no sé si usted... Ustedes hablan de esas cosas. ¿no? Sí, y no nada más de las heridas de la infancia. puede ser incluso de, de de tus ancestros o vidas pasadas y así. Ah, bueno, por eso. Por o sea, resumen es... que, que nada de lo que nos pasa es porque no nos quepa. Claro, no, no, ah, por no. esto, Porque si ¿Ah? no lo encuentro ahora, en que yo estoy siendo así, puede ser eh, una herida mía de infancia y entonces me viene a mostrar la traición. Me sigue traicionando gente, pero yo sufrí, sufrí la herida de la traición con mi ancestro. Justo del, que la herida de la traición es con el ancestro del sexo opuesto, y tenés una máscara que sos controladora, tenés un cuerpo fuerte, bueno, y todo encajaba con la persona que estábamos hablando, era digo, tenés todo esto, o sea suceso de, tenés esa herida. Eso. Sí, sí, sí. Entonces vamos a... Bueno, eso no vamos a hablar en este, en este libro. No, no, pero, no, pero, pero te quería preguntar. Pero, pero sí, sí, sí, es interesante. O sea, no es algo descabellado y sí. Ver, hay varios... Va, pues, sí. ¿Quién tiene abierto su micro? Está filtrando. Este, hay varios puntos que tenemos que ir digamos, observando. Uno es el aspecto, digamos, generacional, como lo, como lo trabaja Claudia. A propósito, les recomiendo... A Claudia, que es de Argentina y es terapeuta también, sobre temas de biodescodificación ancestral y cosas así. Como quien dice temas del eh, árbol genealógico. O sea, carne, mi pariente, mi primo, mi abuelito, no sé qué, ¿no? Y eso que estamos hablando de sanar el alma, eso sería en el eje X. Eso que estamos hablando de sanar el alma es eje Y. Migo conmigo, conmigo conmigo. Con mis capas del alma. ¿Okay? Entonces tenemos dos aspectos y los dos son reales, el generacional que va en el eje X y el del alma que va en el eje Y, que es con nosotros y con los divinos que somos. Y hay otro que no voy a explicar ahora, pero de eso va el tema. Entonces, sí, cuando no tiene que ver conmigo, puede ver con, por acá, con, con los parientes amados. Y, y, y, y, y también en ese sentido, no es que ahora córtala si ya no le hables porque la verdad que córtala si ya no le hables, eso no sirve tampoco, <ríe> porque eso te va a perseguir, quieras o no, porque ¿qué pasa cuando tú estás enojado con alguien, ¿no? un pariente y ya no le hablas? Estás tan enojado que no le hablas, ¿qué significa? ¿Te importa tanto que lo estás ahí, ocupa un lugar en ti? Que tienes tanto molestia, coraje, dolor, que ocupa tu, tu espacio-tiempo, ¿no? En realidad es importante para ti. Es tan Oye, importante yo, que, que ocupas tu espacio para odiarlo. Uh -huh. Sí. Yo tengo una duda en eso. A ver, y si, y si no es de tu parte hacia la persona, porque yo tengo una prima que por ahí en algún momento dejó de hablarme, pero fue por un tema de un chico, ¿no? Que ni siquiera haya nada que ver, pero bueno, ella pensó que yo se lo quería quitar y ese tema. Pero es su parte hacia mí. Ya sé, es su parte hacia mí, ¿ahí qué pasa? ¿Entonces yo tengo que abordarla o cómo es? Ella no me habla. Pues mira, es tu prima y todo esto, pero si no te quiere hablar, dale oportunidad de que no te hable. Tú nada más estás en conciencia de que sí si hiciste, no hiciste, y si no hiciste, nada más, y si sí si, hiciste, si, si, en serio, nada más ponte en... que a lo mejor puede ser un malentendido, que realmente ella entendió, porque cada cabeza es un mundo, entendió a lo que no era, lo que en realidad pasó, la situación, y muchos muchos problemas de, de vínculos. El principal problema es la comunicación. Yo te digo, verde y el otro. No, pero... Verde claro, no? No, de hecho, de hecho, pues yo me di cuenta que ese chavo se estaba pasando de lanza porque dije cómo anda con ella y ahora ya me quiere ligar a mí, no? Y yo se lo dije y le enseñé todo. Y pues ella quiso entenderlo a su manera, así que ni modo. Ah, pues ni modo, ya es su privilegio, es su ticuna, es su experiencia y todo es para bien, le va a servir a su proceso evolutivo. Tú tranquila. Ya te dije que sufres o disfrutas y ese es su privilegio y así para todos. Gracias. Bueno, Claudia Tambuti, ¿le esta manita o no la has bajado nada más? Eh, no, no la levanté y no sé bajarla, así que bajo. No <risa> bueno, ya la bajé. Gracias, Claudia. Gracias, querida. Bueno, chicas, ya tenemos casi una hora cuarenta y ocho minutos acá. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué tarea nos llevaríamos? ¿Qué tarea, qué tarea te llevaría Sofía? Aparte de la tablita que yo me llevo para hacerles y pasásela luego, para que se vayas al rompecabezas como lo hago sin hermano, este, ¿qué, tablita te, ¿qué tarea te llevarías tú? Bueno, si, si sanar el arma tiene que ver con, con sanar la percepción de lo que yo soy, pues eh, el primer punto que se me viene ahí es la observación, el no juicio. Efe efectivamente creo que mucho de esto que tú dices de todo es para bien, creo que sería un poco hacer conciencia y revisar, pues que cuando me sucede alguna experiencia está a mi servicio lo que pueda haber de mí misma, ¿no? Entonces, este, pues bajarle un poco les el espuma al chocolate ahí y pues ser más observado. <risa> Ay, sí, no sabes, ¿eh? Yo me doy cada toque para tener miedo de mí, de las cosas que me pasan con las personas, de pronto dijo, ¿y este piesta y ¿Por qué hicieron eso? ¿No? Y yo digo, a ver, ahí de acuérdate, acuérdate. Y yo, ah, bueno, ya me acordé. <risa> <risa> ah, por eso, ah, por eso. Entonces sí. casi, casi llegas al punto de gracias por hacerme ver. ¿Ves por qué al final es para bien? Y este que parece que viene a, fíjate que tengo una frase que, que dicen los sabios y dicen algo así, parafraseado. Dice este si te conocieras si te conocieras sabrías que eres él o sea el eterno creador no si te conocieras sabrías que eres él y entonces si te conocieras sabrías que eres él sabrías que todos los demás todas las personas y situaciones que te pones alrededor sean agradables o desagradables son para mostrarte a ti quién eres porque tiene que venir algo afuera ¿Por qué no eres capaz, no capaz de verlo internamente? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tener, eh, digamos, experiencias más agradables cada vez? En ser más observadores con nosotros. O sea, ¿qué quiero decir? Cada, el, el alma, con todas las capas del alma y todo esto que vamos a ir viendo a detalle, el, el alma lo que quiere, fíjate que es tremendo, el alma lo que quiere es, ser vista, es como los niños, los niños quieren ser vistos y escuchados. Eso es un niño. Los niños quieren ser vistos y escuchados. Entonces, cuando les con un niño, miran los ojos, pon atención, resiste la tentación de distraerte. El alma es así, quiere ser vista, pero vista y escuchada, pero ¿qué crees el alma ni se ve ni se escucha? Porque en el sentido de no es algo concreto, ¿no? Y y peor tantito está dentro de ti, o sea, peor escondida entonces pasan situaciones te pegas en el dedo del pie chiquito te chocan el auto pérdida total este te dicen mal etcétera etcétera etcétera etcétera porque el alma se quiere expresar para que tú la veas y también con las cosas agradables te pasan cosas lindas ay el otro día me pasó algo padrísimo se a contar tengo una, una amiga que vive aquí en Veracruz y es una amiga que quiero mucho, muchísimo. Entonces me manda un mensaje y me dice, ¿qué despertaste? Y yo ya, era temprano, como siete y media. Y me dice, vamos a desayunar. Y yo le digo, bueno, me alisto y me dice, ya estoy afuera. Y yo, ay, y le digo, ¿cómo? Dice, ya estoy afuera. Entonces se me hizo su, como que su, su atención, ¿no? Aparte que vivimos lejísimos de, vivimos así como que de polo a polo. Me dice, estoy aquí afuera y quise venir a invitarte a desayunar. Se me hizo súper lindo este, ese detalle, ¿no? Y yo, ah, sí, ya voy, ya voy. Entonces, te pasan cosas lindas y cosas terribles, cosas agradables y cosas desagradables, pero todo, todo, todo es tu alma informándote, ¿no? Entonces, yo puedo entender esto de que mi amiga vino a, a saludarme y a invitarme a desayunar y ella pagó a Rojasher. Este. Esto fue muy bueno también. Um, ¿cómo o sea, ¿qué, ¿Qué te quiero decir? Que todo lo que pasa, todo lo que pasa, todo tiene que ver con que tus cuerpos sutiles, tus, ah, tus, ahora sí que tus almas están tratando de establecer una comunicación contigo de parte consciente. Cuando digo tigo, hablo de Nefes, Ruach, Neshama, ¿no? Este, hayá y entonces, está tratando de establecer una formación contigo, consciente, ¿por qué? Dijera Jung, este, hasta que lo inconsciente no lo hagas consciente, te seguirá yendo mal y lo llamarás destino, ¿no? Entonces, bueno, vamos a enredarnos, pero la idea, la idea de sanar el alma es tan complicado, o tan sencillo como saber verse. y ¿Para qué vamos a estudiar Sanar el alma? Así como taller en base al libro del Raptan y Ginnerman, que está aquí, hermoso, que lo pueden adquirir en Amazon. Ah, para saber cómo ver, cómo ver, o sea, cómo voy a discernir, qué voy a discernir, a ver, de Nefesh, qué voy a discernir de Nefesh, ¿cuándo sé que me está hablando Nefesh? Ah, pues voy a estudiar todo lo de Adán, ¿no? ¿Cómo sé que me está hablando Ruach? Voy a estudiar todo lo de Noah, Noah habla así, así, así, así. Entonces, mi alma, en, en arquetipo Noah, funciona así. Porque al final de cuentas, todo lo que estudiamos y la Torah misma habla de nosotros, habla de, de ti, habla de mí. En esa particularidad de yo soy tu Elohim, o sea, uno a uno, no en bola. Ya sé que hay veces hay partes donde de, ha dicho yo soy vuestro lojín y así no, en bula, en comunidad, pero la parte uno es yo soy tú el Ogin. Uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y así que bueno, espero que todo esto les sirva y nos sirva para aprender un poquito más a observarnos. Este, Ofe, ¿abriste micrófono? Sí, a mí bueno, en esa ser inmensa que siento de, de recorrer ese camino y de poder, pues, conocer, experimentar desde lo profundo a de, yo creo que eso se ha vuelto, podría decir, lo más importante ahorita para mí, porque me di cuenta que al poder conectar con eso, estoy conectando conmigo misma, y siento como si muchas, como si hubiera, perd... o sea, me hubiera emancipado con toda mi historia, como si hubiera cambiado mi propia visión de mi propia vida. de Antes me quejaba, renegaba y la madre y así. Siento como que si eso de alguna manera me hubiera aliviado, me hubiera acariciado el alma y mi vida hubiera tomado un nuevo, un buen, un nuevo sentido a pesar de pues, que tengo esta enfermedad antinomune y algunas situaciones así, Tenía mucho miedo y de pronto ese miedo se ha ido y yo me he entregado en esa confianza de decir, yo estoy aquí y, y, este, y, si, y si, mi vida va, si mi vida va a florecer, yo en ti creo y lo que venga, no porque finalmente hay desde el fondo de mi alma una, un anhelo de servir. Ahorita acabo de terminar una especialidad en desarrollo humano y voy a iniciar la próxima semana una que tiene que ver con psicoterapia gestal, porque descubrí en estos tiempos, me cambié de carrera, me vale gorro, descubrí que eso es lo que me apasiona. Y entonces, me estoy atreviendo a la vida y estoy entrando a la vida, pero con ese nuevo fundamento que es al que, al que quiero acceder y del de, que me quiero abrazar, ¿no? Entonces, este, pues con toda la confianza y el agradecimiento y especialmente a ti, Aide, muchas gracias. Gracias, Sofía. Y qué bueno, me encanta que hagas eso. Justamente este es el punto, el libro lo dice muy claro para que sepas para qué estás en este mundo, para que sepas para qué estás en este mundo y hagas para lo que estás en este mundo. Y algo que te pasó, que te voy a, que te voy a decir qué pasó en realidad, es que el alma, la, las almas y las capas del alma y todo esto, eh, ya los hemos hablado antes, están envueltas en algo que se llama clipa, energía negativa, etcétera, eh, como una cáscara, ¿no? Y entonces cuando nosotros somos capaces de darnos cuenta, que es lo que te ha estado pasando, fe como que estas cáscaras se van cayendo, las cáscaras se van cayendo y van liberando tirín, tirín, tirín, las chispas de luz, las chispas de divinidad que hay en ti. Entonces, ¿de qué se trata el tema de la observación? ¿Para qué observamos? Justamente para tener la experiencia como ofe, que es sentirse, hasta que sientes más ligera. O sea, hasta yo me siento flaca. <risa> Imagínate. Entonces, esto yo también. <risa> Me doy risa con eso. Bueno, entonces te sientes así, ligero, ligero, ligero, ¿no? Entonces, esto es este, quitar justamente esta que es esto que llaman los sabios, le llaman clipa, cáscara, energía negativa, así no, oscuridad, o sea, como quieras, tema que vas liberando luz y de eso se trata y, y es muy bonito porque en realidad cuando conocí a Eofes, resoné así con ella, dije, a ver, vete para acá, ya estamos. Eh, resoné no, no, no. terminando porque, porque, sí, ella, así como que siento esta parte no de que para ayudar a las personas y demás y así, ¿no? así que bueno para hacer una candela que alumbra y enciende otras candelas que puedan encenderse a sí mismas y sostenerse con ayuda de Hashem así que muchas gracias Sofé muchas gracias a Claudia a la otra Claudia sí. a la otra Claudia bueno, Hashem tenemos tres Claudias tenemos invasión de las Claudias este, a Paula, a Nancy, a Naya. Ah, ¿Y puedo Amar? decir algo? Claro, querida mía. Eh, que astrológicamente, ahora el 23 de marzo entra Plutón en Acuario, bueno, y entonces se nos va, eh, o sea, todo lo que nos vaya más a nuestra vida hasta junio se nos va a ir yendo también, aparte del trabajo que hacemos, la labor nuestra, ¿no? Pero nos van a dar un empujoncito si no hacemos la labor. Eh, astrología, verde, Plutón patea todo. Es. Oye, y dice Claudia, no sé, me contaron. No, los astrólogos. Ya no, ya salgo con tu experiencia, me refiero. Ah, sí, pero bueno, yo ahora quiero estudiar astrología este año, pero bueno, todavía no. Muy bien, <ríe> muy bien, muy bien. Gracias, Clau, bueno, gracias, Clau. No, de nada muy bien gracias claudia gracias las claudias gracias a paula canancia carolina Marce que va llegando lo verán diferido y bueno chicas vamos por terminada la sesión de hoy alguien por ahí tiene el esta esta plegaria nombre de lana becuaj que lo tenga por ahí que lo pueda decir porque decimos el anabecuaj lana becuaj lana es un nombre de 42 letras que no vamos a explicar qué es el Anaracor, pero es precioso para justamente liberarnos de la cautividad de nuestra alma. Así que alguien lo tiene, Ofe, ¿lo tienes tú? Eh, según yo lo tengo, no, no lo tengo ahorita, perdón. Bueno, entonces yo lo voy a... ¿Dónde lo tengo? Ya lo encontré. ¿Quién? Yo. Paula, adelante Paula. Ahí va. Ana Bejoa, Jedulad, Latimeja, Tatir Serura. Gabel Rinad Ameja, Zagatenu, Taterunora. Nagabel Rinad Ameja, Zagatenu, Taterunora. Nagibor Doreshe y Judá shorem. Barahem. Taren Rahami si teja tamid goblen, hazin kadosh veroh, tukma nael a ge ge la la la meja, que duya teja, sabate nu kabelushma, y talumot, baruch shen kevod maljutole Baruch Shen quebot maljutó le olam que Baruch Shen quebot ¿Te imploramos? Ah, ¿ya no lo digo en español? No, lo voy a decir. Gracias, Paula. Sí. Y aquí en el SIDUR, lo vamos a decir en español, dice, por favor, por la grandeza de tu diestra, libera las cadenas del cautiverio. En este caso, que liberen las cadenas del cautiverio de nuestras capas del alma. Recibe el cántico de tu pueblo, exáltanos, purifícanos, oh Hashem temible, oh Todopoderoso, a los que quieren por tu unidad, guárdalos como la pupila de tus ojos, bendícelos, purifícalos, que tu justa misericordia siempre los recompense, lleno de piedad, oh santo, con la abundancia de tu bondad y a tu congregación, Hashem único y excelso, atiende a tu pueblo quienes recuerdan tu santidad, acepta nuestras súplicas y escucha nuestro clamor. Tú que conoces todos los misterios. Así que le damos Bien. gracias al Eterno, al Creador, Creador uno y único, al Creador que nos creó. Parece pleonasmo, pero no. Parece error, pero no. Le damos gracias por la oportunidad de aprender un poquito más de su divinidad y aprendernos a él y que sean agradables las palabras de nuestras bocas las intenciones de nuestro corazón delante de Hashem nuestro Hacedor nuestro Redentor y nuestro Protector y el que hace shalom en sus alturas shalom completitud plenitud abundancia de salud sustento amor que haya esa ese shalom esa plenitud para nosotros y para todo su pueblo de Israel y todos decimos Amén Amén y aclarando que no se trata de religión dogma ni nada parecido son códigos son palabras son claves de nada más y nada menos que el libro con el cual se hizo toda la, la creación que es la Torá, la con la Torá se creó el mundo, así que le damos gracias al Eterno por la oportunidad de ir aprendiendo, ir conociendo, ir y sobre todo ir experimentando, porque hemos dicho muchas veces que no se trata de ser una Wikipedia andante, sino que esa sabiduría se convierta en, en una... Capacidad de discernir con la comprensión que el Eterno nos da para poder ir haciendo, haciendo, haciendo. Así que, bueno, muchas gracias a todas, que tengan una semana Bien. fructífera, luminosa, maravillosa, que tengamos buenas noticias, que el Eterno aumente nuestras bendiciones buenas. Vuelvo a decir que no es plenazgo. <ríe> y les mando besos. Gracias. Gracias igualmente para ti. Gracias a todas. Gracias.